Bueno, como ustedes sabrán, después de los eventos que tu tuvimos entre noviembre y diciembre, también de debemos dejar claramente sentada dos etapas muy claras de la economía nacional. El presupuesto general de la nación se mueve de 40 mil millones de bolivianos hasta 221 mil el 2015. Eso quiere decir que... ...que aumentó cinco veces el presupuesto general de la Nación. La pregunta es, ¿hay cinco veces más salud? ¿Cinco veces más educación? ¿Cinco veces más seguridad ciudadana? Es la población la que tiene que contestar. Pero estos son los datos oficiales que se registran... ...y a partir del 2014 y de más que todo el 2015... ...con los efectos del 2014, comienzan a bajar el tema de los recursos... Pero extrañamente, creo que aquí hay una contabilidad creativa, se mantiene el presupuesto alto. Y algo que debemos dejar claramente sentado, si ustedes se fijan en el tema de la diferencia de ingresos en 14 años de los anteriores gobiernos, se gastaron 53.506 millones y en los 14 años del 2006 al 2019, 310 mil millones de dólares. Esto es 5.5 veces más. Y el crecimiento ha sido también muy irregular. Y cuando vemos los promedios de los anteriores gobiernos es 3.5 y del gobierno con 5.5 veces más recursos, 4.9. La diferencia tan solo de 1.45. Esto a grandes rasgos demuestra que Toda la plata que llegó al presupuesto general a las instituciones y el gasto público y la inversión no tuvieron el efecto que debieron haber tenido, como fue el caso de Perú, que tuvo un crecimiento mayor también en el caso de Chile. Hay un aspecto que se consideró también en lo que es el tema de la estabilidad económica y la estabilidad y el crecimiento. Desde 1985, el país en 35 años no deja de crecer ni hay inestabilidad económica. No hay un efecto grande de un cambio o de evaluación o un efecto grande en lo que es el comportamiento económico en los 35 años. Y hay ocho cambios de gobierno de distintos tipos. Por lo tanto, eso demuestra la madurez del pueblo boliviano en lo que es el manejo de la economía. Creemos nosotros que en ese crecimiento y esa estabilidad, porque acuérdense en el año en el 1985 la inflación llegó a 8.000 Entonces, quiere decir que a partir de ahí, de la emisión del decreto 21060, que es la que da una política muy clara del área económica en el país, que creo yo personalmente que todavía se mantiene. Y uno de los aspectos fundamentales que es bueno considerar es que esa evolución positiva tuvo grandes crecimientos también en Latinoamérica, pero ahora tenemos un barrio bastante convulsionado. Tenemos Chile, por ejemplo, con una subida de un 4% en el metro, estamos viendo que están pensando en cambiar la Constitución. Tenemos en Argentina que ha dejado de pagar 1.700 millones de dólares de la deuda de la cuota que tenía en estos días y lógicamente eso implica una renegociación a nivel internacional. Venezuela, bueno, ya no digamos, ellos solucionaron de una manera muy fácil el tema económico, dejando que cuatro millones de sus habitantes vayan a buscar qué hacer en otros países, y eso sí es un problema bastante serio también para los latinoamericanos. El tema de Ecuador es otro aspecto que es bueno considerar. Acuérdense ustedes que había un presidente como Correa, que despotricaba contra el, contra el capitalismo, contra el imperio, pero en 10 años de gobierno o 11 no pudo cambiar su moneda y era un Estado asociado del imperio. Esa era la situación y esos son los discursos políticos que de una u otra manera tuvieron y tuvieron la suerte de tener cinco a seis veces más dinero, pero Latinoamérica también a partir del 2014 por los efectos de lo que corresponde a la bajada de precios de materias primas, también se ve afectada. Colombia, que mantenía también un crecimiento sostenido, vemos también de que en este momento tiene algunos problemas. Entonces, esto demuestra que las demandas sociales están rebasando la capacidad de los estados. Por lo menos en Latinoamérica, las protestas son de todo tipo. Y nos vamos al otro extremo, Hong Kong, con uno de los ingresos per cápita más altos, tiene una protesta política de más de 10 meses y un Estado fuerte como el que tienen, con el apoyo de la China, no la han podido controlar. Cuando se hace cargo la presidenta Yanine Áñez, después de varios días de convulsión y aquí realmente hay que dar gracias y el respeto y admiración por el pueblo paseño cuando tomamos posesión vuelan un ducto de 200 metros no dejan entrar a reparar y dejan sin gas a casi un 40% de la población cortan el tema de los alimentos por los bloqueos de caminos y también cortan el suministro de combustible estos eventos rayando ya con el terrorismo financiero, social y en contra de un pueblo que no se lo merecía, por un tema simplemente de mantenerse en el poder. Por eso el respeto mayor para la paz, por ese aguante, porque cuando uno bajaba a veces doce y media, una de la mañana y veía esas colas que iban a cargar solamente 100 bolivianos de gasolina, y en algunos casos, cuando el pollo llegó a 100 bolivianos, lógicamente ha sido un sacrificio muy grande. Y lo único que buscamos como gobierno de transición es que estas cosas no se vuelvan a repetir y de aquí en adelante se pueda generar lo que ya tenía Bolivia 35 años antes, una estabilidad, crecimiento económico y esperemos que ahora la parte política haga su trabajo y también le puedan dar una estabilidad política porque el pueblo boliviano, de una u de otra manera, tiene un potencial productivo muy grande y durante 14 años hemos sufrido tal vez una especie de autocensura económica y no hemos visto más allá los éxitos o los beneficios que tiene, por ejemplo, el desarrollo del conocimiento, ciencia, tecnología. Porque cuando yo les hablo de crecimiento económico, y nos ponemos a pensar que solamente tres empresas como Google, Apple y Amazon tienen el Producto Interno Bruto de 80 países, algo está sucediendo en el mundo con el nivel tecnológico. Hay una acumulación y una generación de excedentes que no lo estamos viendo. Y aparte, también tenemos de que de una o de otra manera los europeos cuando tienen que hacer una capitalización, aquí tenemos varios de los organismos internacionales, ¿qué hay que hacer para capitalizar 5.500 millones de dólares? Tendrían que hacer un trabajo de relojería para ver cuánto aporta cada país, España con un monto, Italia con otro, un marco legal vigente, pero a alguien se le ocurrió que podía redistribuir el ingreso con más facilidad y dijo que Google era monopolio y una multa de 5.500 millones de dólares fueron a dar al Banco Europeo. Entonces, en el tema financiero y cómo se están manejando las finanzas en este momento, es algo que Bolivia tiene que comenzar a pensar seriamente en una modernización. Con esto no quiero decir que el sistema financiero ha hecho un trabajo excepcional en estos 14 años, primero con el crecimiento de lo que son los ingresos y también estableciendo claramente un trabajo muy eficiente a pesar de las trabas que se tuvieron los 14 años, porque si algo había, eran trabas de todo tipo. Un tema que es fundamental y fue un caballito de batalla que se tenía, era el éxito de la nacionalización de los hidrocarburos. La economía estaba blindada sencillamente, y les muestro esto porque efectivamente el 2005 se emite una primera se, prime, se emite la Ley de Hidrocarburos, la 3058, firmada por Ormando Bacadíez, no es tampoco del anterior gobierno, y gene, crea el impuesto directo a los hidrocarburos, que es lo que equilibra en el presupuesto general de la Nación lo que es inversión con gasto corriente. El 100% de estos recursos se destinaban estrictamente para inversión, con lo cual comienzan a verse otro tipo de proyectos pero en el 2009 la Constitución Política del Estado incorpora 101 artículos de derechos y nadie saca cuánto costaron. Y es por eso que comienza el desequilibrio cuando en el 2014 comienzan a venirse abajo los ingresos. ¿Y por qué les digo esto? Porque afecta a más de 370 instituciones públicas, entre municipios, gobernaciones, universidades, fondo indígena, que ya sabemos lo que sucedió con el Fondo Indígena, que tiene una historia especial. El 2010, acuérdense que se in comienza a importar gasolina, porque entre 2005 y 2010 ingresan más de 130 mil vehículos de contrabando y se hace la nacionalización de los famosos chutos. El gobierno se susta y el 2010 larga un gasolinazo del 80%, pero a la vez asigna 1.149 millones de bolivianos a los distintos movimientos sociales, que en ese momento eran los que apoyaban el gasolinazo, si revisan el tema de la prensa, e incorporan a cada uno un promedio de unos 300 millones de bolivianos. Al no consolidarse el gasolinazo, dicen, les vamos a retirar también la resolución del Fondo Indígena. Y los movimientos sociales dicen, no señor. Seguimos con el Fondo Indígena y en este momento el gasto por ese concepto iniciado son más de 3.500 millones de bolivianos, son 500 millones de dólares. Y los indígenas de un gobierno indígena, un presidente indígena, todavía tienen muchas necesidades. La eficiencia también viene por el uso de los combustibles y la subvención. Estamos casi en 5.500 y se comienza a trabajar recién a partir del 2018 con la incorporación del etanol, cuando se pudo haber empezado el 2006, con lo cual nos hubiéramos ahorrado una gran cantidad de plata. Y cuando teníamos el problema de con Brasil, porque cae también el tema de producción y cae también el tema de precios. se tiene que negociar rápidamente. Ahí sí hubo una demostración de, de una, una posibilidad de un apoyo directo de una negociación y en menos de dos meses bajamos de 30 millones de metros cúbicos de gas a 19 millones de metros cúbicos de gas del contrato. Si se mantenía el, el contrato con 30, en este momento solo en multas estaríamos pagando el 50% de lo que es la renta petrolera. Ahí pueden ver ustedes cinco veces más presupuesto y lógicamente los ciclos económicos que se tienen. Este es el efecto tequila que tuvimos del año 2000 hasta el 2004, en que comenzamos a, tener, a recuperar el superávit y, superávit y tenemos todos los ingresos de cinco veces más en los presupuestos. Pero a partir del 2014 coinciden dos hechos políticos. Primero, la reelección del presidente Morales después de aproximadamente dos periodos y una necesidad de reproducir poder a partir de ahí ya en forma indefinida. Entonces comienzan a trabajar en función básicamente a una reelección y es por eso que comienzan también a subir el déficit fiscal ante la caída de los ingresos. Llegamos a 8.10 desde 3.4, casi 2.5 veces más presupuesto, el déficit, perdón. Y aquí podemos ver el comportamiento, la ejecución presupuestaria que tienen conforme va cayendo y no se toma ninguna medida correctiva en el 2015, por ejemplo, al llegar a 7.3, calculan un, yo diría un proyecto de tipo político y autorizan el tren de Cochabamba. Pero generalmente ese proyecto tenía, por lo menos nosotros lo vimos en prensa, tenía financiamiento externo. Venía una empresa española, una empresa suiza, que compraba el material rodante en Bielorrusia. Y siempre el gobierno dijo, la plata es para los bolivianos y los recursos no vienen como crédito salen del Tesoro General de la Nación, cuando hay este déficit. Cuando teníamos muchas necesidades en el tema de salud, temas de educación y en otros proyectos. De enero a octubre es cuando mantienen una ejecución alta y entre noviembre y diciembre es cuando aumentan mucho, es un comportamiento que tenemos en los últimos años. Enero-Octubre estábamos en 5% y seguíamos la tendencia que viene en estos tres años, el déficit hubiera estado bordeando el 9.5. Se hacen todos los recortes, se hace una revisión de los proyectos, se maneja el pago de sueldos, salarios, lo esencial, más los programas de inversión que continúan y bajamos a 2.2 entre noviembre y diciembre, con lo cual cambia el concepto de lo que es la ejecución presupuestaria y bajamos a 7.2, volviendo al 2016. Es la primera frenada de la primera variable, que es el déficit fiscal. Y hay muchos gastos que están dentro de lo que es el presupuesto 2020, como por ejemplo, 10 ministerios que manejan eh, pagos de temas de alimento, viático, gastos de viajes para no funcionarios públicos. Y se refleja también en el Tesoro General de la Nación y ahí podemos ver nosotros cómo van aumentando el tema, lo que les decía, el 2015, en proyectos que posiblemente hubieran podido esperar y entrar a lo que es un financiamiento de los organismos internacionales. Pero había ahí había un problema, cuando uno entra a los organismos internacionales, entra con proyectos a diseño final, con un estudio realmente completo y con supervisión y fiscalización. Más del 63% de las contrataciones, arriba de 30, mil, de 30 mil millones de dólares, se hicieron en, en invitación directa y proyectos llave en mano, lo que nos genera un problema complicado. Si usted tiene cinco veces más ingreso, no va al banco a prestarse plata, baja su deuda. Sin embargo, aquí tenemos otro efecto positivo deuda 2005 era 4.942 y baja 2.208. 60% de la deuda no es que pagó el gobierno anterior, sino que fue una condonación que fue el efecto del de trabajo de otros gobiernos dentro de lo que era la condonación de la deuda. Y a partir de ahí la vuelven a subir a 11.079 y en esta bajada suben la parte de deuda interna y comienzan a hacer uso también de otro tipo de recursos. O sea, a partir de ahí, las condiciones que se daban del éxito que había, supuesto éxito económico, lógicamente perdemos la visión de lo que es la inversión extranjera. Y este es el comportamiento de lo que es el tema de caída, de lo que es la inversión extranjera, con lo cual el gobierno actual está comenzando a tomar algunas medidas para liberar el tema de la economía. La balanza comercial era negativa porque teníamos un problema fundamental. Solo les doy el caso de la soya. Con el 20% ustedes cubren toda la demanda interna. Y el 80% es excedente. Bueno, ese excedente necesitaba aprobación para los cupos de exportación. Una política, yo la considero cavernaria, porque si usted tiene excedente y lo que necesita es generar en las empresas una liquidez, lógicamente es ir en contra y depender simplemente de una burocracia que en ese momento no le interesaba tema de desarrollo acá tenemos los saldos de balanza comercial y ustedes pueden ver el comportamiento justamente por la aplicación de esa política llegamos a casi 1.300 millones y de acá hemos ido bajando y para el año también baja y esperamos nosotros que con esta liberación vamos a ir corrigiendo la segunda variable más importante que es el de la balanza comercial y acá vemos en el tema del famoso crecimiento y el ingreso de los hogares tenemos un crecimiento efectivamente en la economía pero también una tasa de negativa en los hogares hay menor ingreso es una contradicción Es una contradicción que cuando ustedes eh, escuchaban, lógicamente lo que se mostraba era cifras variables y cuando hubo lo del déficit negativo que comenzamos a incidir desde Santa Cruz, dijeron este es un déficit positivo, o sea, le cambiaron la vuelta y yo les digo un déficit Positivo no existe, le dije, porque yo no conozco la yesquera positiva. Entonces, pero siempre tenían una contabilidad creativa, cómo salir adelante con este tipo de cosas, y aquí vemos también que el impacto, lógicamente este trabajo que nos acaban de... viene salido del horno, queremos agradecer al Banco Mundial, que en el tema de la reducción de la pobreza se estanca en 2003. Entonces, eso quiere decir que el modelo ya estaba teniendo serios problemas y estaba haciendo aguas. Y no se toman las medidas tampoco porque no le está llegando a los hogares y la pobreza se estanca y va más que todo a una tendencia a ir para abajo. ¿Cómo revertir esto? Creemos nosotros la presidenta acaba de nombrar ayer el primer embajador de ciencia y tecnología, porque si no entramos y no nos modernizamos, lógicamente vamos a tener serios, yo diría, serios problemas para poder entrar y generar nuevos ingresos. ¿Y qué está haciendo el gobierno de transición con todas estas áreas? Trabajar en lo que son eh, más que todo unas propuestas, porque si ustedes se acuerdan, en la anterior elección, como todo el mundo creyó que estaba bien, personalmente yo no vi ninguna propuesta económica seria de ninguno de los partidos políticos. Esperemos ahora que con la transparentación de la información, que es lo que estamos haciendo de esta manera, presentando todas las cifras para que los partidos políticos también puedan tener diagnósticos claros, precisos de los problemas y también comenzar hacer proposiciones para solucionar algunos problemas que tenemos. Aquí lo que se está buscando básicamente es los sectores estratégicos, el tema, por ejemplo, de salud. En el tema de salud era crítico y es crítico. El 2018 salen en las encuestas y dice que lo que pide la gente es el tema de salud. Y se inventan el seguro único de salud, pero descansando en el trabajo de primer y segundo nivel, que son los municipios y las gobernaciones, todo el tema de atención, y no habían los recursos suficientes. Y hasta este momento el diagnóstico determina que 51% de la población boliviana no tenía ninguna cobertura financiera de salud, quiere decir que 5.6 millones de personas no tenían ningún acceso. Todos los programas, es la primera medida que tomamos, es juntar todos los programas que habían programas, programitas, programatas, cada uno tenía su programa y habían en algunos casos, por ejemplo, el control de vacunación que un médico en seis horas atendía una paciente o dos. Entonces, se está haciendo una reconducción en función al eje ordenador, que es el seguro único de salud, desde el punto de vista de servicio y desde el punto de vista presupuestario. Entonces, los ítems que se están nombrando van directamente a primer y segundo nivel, que es donde tenemos la parte de prevención y un poco de contención a la entrada a los hospitales de tercer nivel con especialidad. Esta es la distribución que se tiene. En este momento sí hay el 10% del, del presupuesto, pero ahora lo que queremos también es que ese 10% se utilice eficientemente y no mostrando algunos programas que no tenía ningún impacto. Aquí tenemos el tema de las recaudaciones. Las recaudaciones juegan un papel fundamental cuando propusimos el pacto fiscal para distribución, porque claro, había un recargo muy alto de, en los servicios y también en las competencias a los, a los gobiernos eh, subnacionales y también a universidades, a municipios, donde a partir del 2006, por ejemplo, retiran 12% del IDH que iba a salud-educación para llevarlo a un fondo de exploración de yacimientos. Cuando a partir del 2016 se comienza a caer también el tema de la producción por el tema de la reducción de, lo, de la producción en los pozos. Se mantiene y los, el tema de la coparticipación tributaria de impuestos paga básicamente 11% salud, 30% educación 18% pensiones, 6% fuerzas armadas y 6% policía, que es donde van estos recursos, que es el 75% que va al Tesoro General de la Nación. Y 20% va a municipios y 5% a universidades. Pero con la caída de los ingresos, lógicamente, ahí hay que obligatoriamente entrar a un pacto fiscal, revisar competencias, revisar costos y ver cómo se endereza la parte, sobre todo, de municipios y gobernaciones. Y aquí tenemos el tema de los aumentos salariales, que tuvieron más que todo un concepto estrictamente político. Si ustedes se fijan, se inventaron el segundo aguinaldo, donde para 4.5% generalmente uno no asocia un crecimiento que es de toda la economía que en otros países también ya están cambiando algunos cálculos y que el crecimiento no es igual en todos los sectores. entonces Y esto afecta mucho, sobre todo, a la pequeña y mediana industria. Y ha habido también un proceso de informalización. Y si ustedes se fijan, en los años electorales, que son los que están marcaditos aquí con crema, los aumentos siempre están arriba, 20, 15. Y podemos ver también... De que en esta época del 21F hacen una operación contable, aumentan 30% a partir de agosto del 2015. Eso demostraba de que ya estaban pensando en el referéndum del 2016, porque aumentan sin que haya aumentado ni la producción ni los precios de hidrocarburos. Aumentan 30% a universidades, municipios, gobernaciones, fondo indígena. Y todo el mundo no revisa, comienza a gastar. Y aumentan ese 30% hasta marzo. Se pierde el referéndum y desde abril comienzan a sacarle esos, ese 30% y es cuando baja la liquidez de todas las instituciones y baja también el tema de inversión. En ese caso fue una irresponsabilidad porque lo único que dijeron nos equivocamos en la proyección y ahora me devuelven la plata. Eso demuestra que la hacienda pública también dejaba mucho que desear en lo que, era la, en lo que eran los desembolsos en función a la parte real. Y aquí están las transferencias que tenemos al sector, al, a universidades, municipios, gobernaciones y vemos la bajada y en algunos casos también tiene un aumento porque lo que es de renta dignidad está registrado presupuestariamente en los municipios pero la liquidez la administra directamente el Tesoro General de la Nación. Aquí ya no sé si estoy como ministro o como, como economista de, de la gobernación de Santa Cruz, pero fue una pelea constante, o sea, 10 años nosotros íbamos insistiendo en que habían problemas, pero lastimosamente tenía un sistema de comunicación casi perfecto. Y en el tema de inversión, que ya es un problema que es yo digo muy complicado porque si tuvimos esa cantidad de dinero y no se invirtió bien, era momento de tener prudencia a partir del 2014. Y comenzamos con ciertas inversiones y comenzamos a afectar parte de las reservas internacionales netas. Eso, gracias a Dios, se ha frenado. Efectivamente, tuvimos entre octubre y noviembre una caída muy fuerte. También en la liquidez del sistema pero en este momento ya el presidente del Central ha hecho los informes y se están normalizando. También hay que agradecer la cooperación de que tenemos muchos recursos ahí todavía, de que no han sido utilizados y son parte de lo que se está trabajando en un programa de inversión más agresivo para un mayor crecimiento. El otro problema que se nos presentaba en el, en el tema de la ejecución de la inversión, era que muchas de las empresas públicas ejecutaban sin ningún control y las licitaciones también las hacían sin ningún control, llave en mano, muchas veces los precios eh, sobredimensionados, eso se está haciendo una revisión y consideramos de que lo que vamos a dejar para el próximo gobierno es estabilizado el tema de un programa de inversión preciso, hay un buen monto arriba de cuatro mil millones de dólares para carreteras que se van a comenzar a ejecutar y de la misma manera también con esta liberación que hemos hecho de las exportaciones y las medidas de reducción del gasto consideramos que no vamos a tener problemas en lo que es el control de la economía ya el el, el el Banco Central ha presentado el programa fiscal financiero, se hace un trabajo conjunto, ya no está el Ministerio encima del Banco Central, sino es un tema complementario, el Banco Central maneja independientemente la política monetaria, lo único que también hemos incorporado a este, a este plan fiscal financiero, este programa fiscal financiero, al Ministerio de Planificación con el control de los proyectos principales de inversión. Por lo tanto, consideramos que con, como se han ejecutado todos los proyectos, también hay que reconocer que hay un sector que sí ha tenido un cierto éxito, que es el tema de energía. Tenemos el doble de energía de lo requerido, o sea, tenemos casi 90 a 100% de energía disponible para los distintos proyectos. Entonces, ahí hemos pensado en que se está elaborando todos los estudios para ver un transporte público eléctrico, porque no cuesta mucho, ahí nos están ayudando los organismos internacionales para ver el comportamiento del consumo de Brasil y Argentina, porque definitivamente no se tomaron las previsiones en el anterior gobierno dónde iban a vender este excedente de energía. Se hicieron las inversiones, pero no había dónde venderla y es lo que se está negociando en este momento. Y creemos que con Brasil se están haciendo las primeras, las primeras charlas, los primeros contactos y creo que en marzo también se va, vamos a tener con Argentina y básicamente dejar el proyecto para el desarrollo de lo que es el tema de los vehículos eléctricos, el uso de la energía, porque eso también nos baja sustancialmente lo que es la subvención de los, eh, de los combustibles fósiles, que ese cada día va a ser más difícil conseguirlo. Ya las principales fábricas están viendo que de aquí al 2050, definitivamente los vehículos a combustión no van a, estar, no van a ser ni siquiera fabricados. Entonces, se están tomando las medidas en el sector de hidrocarburos, se han empezado trabajos de exploración serios, porque lastimosamente en 14 años solo se puso a funcionar un pozo que fue incahuasi, que venía desde el 2002 y por el que fue enjuiciado en su momento el expresidente Tuto Quiroga. Es el único pozo y consideramos que si manejamos bien el tema de la energía más los convenios con Brasil y Argentina, garantizamos también el tema del mercado interno, con lo cual el nuevo gobierno tendrá, que, tendrá los elementos de juicio para hacer una programación sobre todo real de cómo, es, cómo está la situación y también los programas y proyectos dentro de todas estas nuevas tendencias que tenemos como ciencia, tecnología, las startups que tenemos que comenzar, ya se está comenzando a hacer una nueva legislación porque aquí hay un punto de vista de generación de excedente que Bolivia ha perdido muchas oportunidades y creemos que existe también un potencial muy grande en el tema agropecuario. Se ha empezado a exportar a China y si el mercado se consolida de China nos vamos a tener que acostumbrar al pollo porque no va a alcanzar para la venta que se pueda hacer. Se están haciendo todos los trabajos también para el control de aftosa, que es el único requisito que tenemos. Y en el tema también agropecuario, como son el tema de la soya, tiene un potencial muy grande. Y Santa Cruz en este momento solo trabaja con el 40% de su potencial productivo, así como también en el sector minero, lo que estamos buscando es despolitizar el tema del litio. No puede ser que Potosí, desde el 93, no pueda tener un contrato. Acuérdense que el 93, Jaime Pazamora estaba firmando un contrato de litio y por todas estas peleas políticas, el contrato no se firmó y la Litco, que en ese momento era la segunda empresa más grande en el tema de litio, fue a la Argentina y ahora es una competencia para el litio boliviano. Entonces, los principales proyectos de generación, sobre todo de nuevos ingresos, Creo que tenemos que comenzar a manejarlo sin el tinte político porque caso contrario estaríamos entrando en un problema de inviabilizar el potencial productivo que tiene en este momento el, el país y que después de 14 años de, de estar manejando políticas en un momento de bonanza y después de caída de ingresos, creo que amerita una propuesta clara y precisa en la que vamos a ayudar como gobierno de transición para que el nuevo gobierno también pueda dar certidumbre que es lo que hemos tenido en los últimos 35 años, crecimiento con estabilidad económica. Muchísimas gracias.